No, pescadora. Eso pesca y se pierda. ¿Si se sale o no sale? Ahí. está. Ahí está la <risa> Ponete así que te saco la foto de este lado. Es <risa> largo, eh. a fondo, ¿no?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 No la floque, la tenés, ahí dale, dale. Es para atrás, es cómoda para atrás. No, pero vos tener que recoger más, la caña más abajo y recoger más. Más abajo, más la punta abajo, la caña, ahí, ahora sube. Ahí, dale. ¡Sí! ¿Eh? ¡Pegamos los dos! ¡Alto! ¡Diente! ¡Pasale a la señora la encargada! Vamos. no es mal atado. no dejale que baje un poquito más está agarrando ahí mira no importa vos dejale, dejale dejale que se vaya ahí te lo agarraste pero dejale un poquito más abajo que vaya ahí lo ahí, ahí. Subile, subile. déjale que lleve, déjale que lleve, deja lo que lleve. Deja, ahí, exacto déjalo que lleve, cuando él te agarra déjale que lleve ahí, déjale, déjale, déjale, déjale, dale ahí está, dale está, ahí está, sí, está, está, está, Baja la caña más, baja la caña más, recoge más, recoge más, bajá y va a traer Ahora dale para arriba. Cuidado la nena eh. A ver. <tose> <tose> <tose> Facilongo. artificial pero qué lujo ¿cuánto sacaste? este es segundo es un sonajerito ese Sí, eso sí, lo voy a filmar ah. sí. está muy flojo ¡Lindo espada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Esta! ¡Gracias! gracias. ¡Ahí, mo! ¡Pegó tu espada! ¡Ahí, Gracias a usted que me ayudó. Este ¡Es para vos! Este ¡Es para vos! Muy bien Sí. Un globito. ¿Se va a hinchar? Ahí va. <ríe> Sí. Me picó acá abajo ese Sácalo con la, ahí Con la pizza Por la luz ahí se ve mejor Espectacular Ahí va eh Ahí va Uh. Muy bonito. bonito está linda ah. ¡Está así mira esto? ¿Con acá ¿Con esto? ¿Con esto? ¡Ahí, Ahí, se ve bien. Ahí. ele falou vá ah, vou dar com nela. dela vem agora vem agora ó eu nos ela tá no. aí aí aí aí Bien, yeah. excelente.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 vamos a ver si nos damos un bañito mucha gente acá vamos a playa Ahí en la cajante de pescadita. ¿Eh? corvina. Mira tuve una corvina, ah, Tremenda, corvina Sí, mira, gordi. No. corvina No. Y Permi. corvina, Gordi? No sabía que había corvina. Día oh. sí, sí. yo soy Fernanda.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 Acá estamos, chegamos ao filado Campeche. Miren que paraíso espetacular! Julianópolis, Tacit, como eu ser turismo e pesca. Um lugar hermoso. tem qualquer dúvida? Podem falar Bem-vindos. Bem a Ilha do Campeche é um lugar protegido pelo órgão brasileiro, porque tem especificações do pez, que a paisagem e tal. E o pez tem algumas regrinhas. A primeira regra: para banhar-se. Solo puede acá, esta área, porque acá hay embarcaciones para lá también. Cuando son las rocas? Esta roca y de lá no puede subir, es peligroso tener instrucciones de La playa, la playa puede caminar tranquilamente, no tiene problema. Eh, solo pienso que no tire las caracoles. ¿Tienes los caracoles? ¿Tiene los caracoles? Eh, acá no tiene coleta de basura. Então, tem que verba aqui de subastura. Sim. É, aqui também tem um animal chamado coati. Vocês conhecem de coati? o coati. Ah, coati. Que não é um animal, então? Alimentado? é um tem ambiental. Então, tem que tomar um pouco de cuidado porque ele vai roubar essas coisas. Sim. Então, cuidado com eles. Aqui a gente também tem um restaurante, a gente tem sombrilhas e tem neblancas para usar gratuito, não tem que pegar. estamos en Praia de Forte Vamos a dar un bañito espectacular El agua, la tranquilidad del lugar Hay que acceder unos 500 metros por una cuesta Pero vale la pena <risa>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 Mirá, de la uh, mirá! Mirá, ¡Mirá muy ¡Buenísimo! ¡Mirá! ¡Muy bueno! Ahí va otro uh, ¡Uy! ¡Uy! Eso, mira, uh, no otro! Ves, me ves, me otro. Te ¡Estás te a puto! ¡Son tres amarrados! puro! ¡Ahí hay otro! ¡Están todos locos! ¡Me la cáscara también! Mierda, ¡Tenés como cinco monos! ¡Se sí. rejuntaron! ¡Ah, tenés una mona mía! ¡Ja una fiesta de monos! A lo doy? Sí, dáselo Sí, a ahí. sí. Ay, Mirá con lo bien que la agarraron Está colgado de las patas comiendo Dale, ponle... Mami ay.